Hola mis Curlies, buenos días Qué frío hace uh, Vale, estamos en invierno ¿Quieres saber cómo proteger tu cabello durante el invierno? Pues sigue viendo este vídeo Y ya me quito todo esto porque estoy dentro de casa Y evidentemente aquí no adentro no hace tanto frío, ¿vale? Así me quito la ofenda La chaqueta y, y seguimos hablando El gorro no porque de él voy a hablaros, ¿vale? A ver, hay miles de formas curlies de protegerse el cabello, ¿vale? Eh, no siempre tiene que ser con un estilo protector, ¿vale? Hay muchas veces que no te apetece que te estiran el pelo, que te peinen, que te trencen, que te pongan quizás, que te pongan miles de cosas que las mujeres negras investigadas nos ponemos en el cabello, ¿vale? Y lo único que te apetece es esconderlo bajo un gorro como este ¿no? este me encanta bueno me gusta mucho este gorro hace muchos años que lo tengo la verdad es que es precioso eh, me gustó porque en una de las primeras películas de spider-man con Jerry Maguire que es, creo que se llama el actor eh, ella salía con un gorro rojo como este pero rojo así que me encampinché de él y mi, mi pareja me compró, mi chica me compró este gorro hace muchísimo que lo tengo, lo adoro, lo adoro y, es una de las fórmulas perfectas para poder eh, esconder tu pelo y estar así de mona, veis? O sea, yo me escondo mi pelo y estoy lindísima de la muerte y esto que yo lo llevo, llevo una coleta debajo entonces se ve un poco así pero ese normalmente te lo puedes encasquetar un poco más hacia arriba y te queda muy bien esta es otra forma de ponerse eh, el pelo, o sea, de cubrirse el cabello, vale, eso es lo que voy decir hoy nada más, ponerse el pelo, voy a quitar y lo pongo, vale, veis, lo tienes así y luego te lo pones puedes poner todo así en plan años 80 bueno, ¿vale? para, para la gente más joven que está viendo Riverdale eh, Riverdale hay, hay un actor joven que lleva un gorro, así que eh, el amigo de Archie que siempre lleva su gorro así, vale para la gente más adulta O más bohemia como yo, gente como yo que es escribir, arte, moda Pues mira, así está estupendo Eso es lo que tengo todo para decir hoy Y que nada más, voy a decir Ah, recordaros que mis libros están a ,99 euros en Amazon Madre mía, solamente en Amazon ¿Y cómo conseguirlos? Tenéis que ir a mi página kurlimanguet.com clicáis, pasar del precio que hay puesto, clicar y os llevará directamente a la página de Amazon ¿Qué no queréis hacer eso? queréis directamente al gigante Amazon solo tenéis que buscar en el buscador de Amazon Fé Saint-Omer o Carmen Saint-Omer y vais a encontrar mis libros ¿y cuál os aconsejo? bueno en el frío, en el calor de la noche inspectora Carter, un verano de sudor y muerte, un thriller tripilante por las calles de Madrid. Os va a encantar. Vais a pasar miedo, vais a sentir pasión, vais a tener suspense, vais a querer investigar y pasear por los mismos sitios que pasé a Carter con su equipo ¿eh? de estupendos inspectores y policías de Madrid. Un besito, os quiere CurlyMange.com Ah, otra cosa, ¿estáis desanimadas por las navidades? Personalmente las odio, de verdad, no debería decir esto, pero las odio. Si sois como yo que os agobian, por favor, podéis ir a Live Motivation Live para que os den ese punto de alegría y así poder pasar las navidades suaves, suaves, como, como dicen los americanos. <ríe> ¿Eh? Con flu. <ríe> así que yo os aconsejo mi eh, mi página de motivación, Live Motivation Live. Descargaros, el, eh, sobre todo, de verdad, del diario de Motiva, el diario de reflexión que es eh, Libera tu mente, porque os va a ayudar muchísimo a centraros y a empezar bien el año, ¿de acuerdo? Empezar el año bien porque os va a, a enseñar a descubrir dónde estáis y mostrar dónde queréis estar, ¿vale? Si es haciendo vídeos como yo, o escribiendo, ¿vale? Y firmando libros. Pues eso, un besito, Curly Manga, que os quiero muchísimo. Y os deseo lo mejor, lo mejor, ahora y después de Navidad. Ah, no olvidéis una cita, que todos los años tenéis una cita con lo que es un, mi especial calendario, Curly Mangue. Este año lo voy a hacer muy chulo. Besitos. Los quiero. Hola, buenos días, mis Curlys. ¿Quieres saber si las familias negras son más conflictivas que las familias blancas? Sigue viendo este vídeo. Y ya estamos aquí, otro video de reflexiones. A ver, hoy vamos a hablar de la familia, ¿vale? La familia como, en, como un ente, ¿de acuerdo? Porque la familia respira, sueña, viaja... O sea, la familia realmente puede llegar a convertirse, aparte de un conjunto de personas, en un ente, ¿de acuerdo? Que puede marcar tu vida o no marcártela, puede favorecerte o no favorecerte, puede joderte la vida o hacer que tu vida sea estupenda, depende de la que te toque. Eh, la pregunta al principio del vídeo es, ¿las familias negras son más conflictivas que las familias blancas? Es posible que sea así. ¿Por qué? A ver, las familias eh, negras, sobre todo las que están en España, son familias que están compuestas de personas, eh, la mayoría de es que vinieron de países de fuera, inmigración, etc. Eh, Re, eh, reagrupación familiar y todo esto son por ejemplo hay hay madres que no han visto a sus hijas en 80.000 años y las han traído ya de adultas lo que significa que muchas veces esos niños eh, no, pueden adaptarse a lo que es al, al nuevo país o a la familia o a una madre que nunca han visto ¿vale? luego está la gente que inmigra no que trae su propia cultura su propia forma de ver las cosas y quizás no encaje muy bien en, en el concepto que ellos entienden por familia que han dejado en el, en el país donde vienen eh, si resulta que esta familia, estas personas, por ejemplo, llevan muchísimo tiempo en el país y ya se han vuelto muy españolas o muy europeas, eh, será muy difícil que el resto de las personas que vienen encajen. Entonces, va a causar fricción, envidias y mezquindad. Vale. Esas son dos partes. La tercera parte, ¿por qué es posible que haya más conflicto en, un, en una familia de inmigrantes que una familia española? Pues es muy sencillo, tan sencillo como que eh, la tendencia de las, de las familias africanas ¿vale? Sobre todo las mujeres africanas tienen tendencia siempre a traerse personas en plan de re reagrupación, -re -re es decir, traerse a su hermano, a sus sobrinos, a sus primos, a sus tíos. Y eso puede causar problemas porque las personas que estas personas encuentran dentro ya de la familia, digamos que ya tienen una personalidad, digamos que son personas que van mucho en Europa y por lo tanto su forma de pensar con las personas nuevas que llegan no es la misma. Si encuentran a, a las personas que ya están en, en Europa, que tienen un buen poder adquisitivo porque han trabajado, pensarán que no, eh, querrán que les ayuden a toda costa. Y si ellos no hacen esto, eh, empezar a sembrar, eh, creerán que es porque no les quieren ayudar, porque aquí se vive fenomenal. Porque la gente en África tiene la idea de que en Europa el dinero se, se regala en la calle, que hay árboles del dinero y por lo tanto eh, tú tienes que estar ayudándoles, ¿vale? Y si una vez que están ahí, encima tú no les ayudas y cuando estás aquí, ven que... Tú tienes dinero porque ese si dinero lo trabajas, pero que no se lo no no das a ellos, eh, también te van a odiar. Entonces, evidentemente, es normal que haya más conflictos en las familias eh, inmigrantes, porque hay un desarraigo eh, emocional, hay un desarraigo cultural, hay, hay un desarraigo económico. Son personas, por ejemplo, eh, que, son, eh, que han dejado a sus padres. En, en, en África y sin embargo se las han traído aquí y se encuentran desubicadas, vienen con otra forma de educación, con, con otras eh, taras eh, psicológicas que a lo mejor la persona que lleva aquí mucho tiempo no tiene, entonces mi consejo, si te vas a traer a alguien de fuera lo primero que tienes que hacer es ir a un, llevarlo a un psicólogo para que le, le, le, le miren y le pregunten y, y, y descubran su personalidad porque esa persona tú no sabes cómo viene, es como un niño que, que tú adoptas un niño, tú no sabes ese niño de dónde viene, cómo le han tratado, qué heridas tiene, cuál es su comportamiento. Por eso es más natural, no normal, pero que haya más conflictos en las familias de inmigrantes por el desariego, porque también muchas veces son familias desestructurales, desestructuradas, monoparentales o de, de, de, de nuevas familias, es decir, que... Hay personas, hay mujeres o hombres que llegan de un sitio con ya hijos y están con otras personas que no son padres de estos hijos y a veces puede haber también un conflicto, un conflicto entre estas personas. Así que es muy importante tener en cuenta esto a la hora de, de, de llevar a cabo eh, lo que es eh, una reagrupación familiar o, o, o, o, o lo que uno quiera hacer. Otra cosa que es importante y el por qué creo que hay más conflictos en las familias eh, de inmigrantes es porque hay una cultura del silencio hay una cultura de la ocultación que viene desde muy desde muchísimo antes de que llegan a Europa es decir eh, en el tiempo que yo he en África me doy cuenta que los padres y los hijos no hablan no no tienen una relación las madres y las hijas no tienen una relación es una relación de competencia quién es la más guapa quién es la que casa con se casa con un, el tío con más rico es, son son relaciones de competencia no tiene una relación de madre hija en la que yo hablo con mi hija le consulto o, o voy a hacer esto. Allí las cosas, eh, las personas, los adultos no consultan nunca nada a los más jóvenes. Actúan por su libre albedrío. De hecho, hay una cosa que yo descubrí cuando estuve en, en Guinea Ecuatorial que me pareció súper extraño, que era estar sentada en un bar con mi madre, venir un señor mayor y preguntarle a mi madre qué es lo que yo había estudiado, en lugar de preguntármelo a mí. Porque realmente ellos tienen la sensación de que tú como persona joven, tú no tienes una capacidad de discernir ni capacidad intelectual ni cero mientras tus padres, tu madre o tu padre esté allí, o sea, tú y sobre todo si eres mujer tú realmente no cuentas nada, eres cero entonces, claro esta forma de pensar se exporta también cuando tú, tú vienes a Europa Tú exportas todo esto, es decir, tú no cambias tu forma de pensar, el de que yo tengo que consultar, yo puedo delegar absolutamente. Entonces es natural que con la nueva generación o la persona que ya, desde muy pequeñitos, que creció en Europa, que ya tiene otro tipo de pensamiento, otros tipos de amistades, ve que las familias hablan, que no quiero decir que todas las familias blancas abren entre sí, también hay familias que no se comunican, si no, no habría tantos problemas familiares, pero sí que es más normal. Eh, ver a una mujer eh, entre mis amigas, de cuando yo hablo con ese, que me dice, pues mi madre me habló de tal, o mi padre me habla de tal, o nos ha consultado, no vamos a ir a vacaciones, o nos ha consultado, oye, que vamos a, si queremos tener un perro, o si quiere que mis primos van a, ir a vacaciones, son personas mucho más abiertas, con la confianza de que la familia es participación, ¿vale? Que es, es democrático y que aquí todo el mundo tiene voto, mientras que en África eh, los jóvenes no tienen voto. La mujer, si no estás casada, no tienes voto. Eh, entonces, lo que sucede es que, claro, yo como persona que llevo aquí toda mi vida prácticamente, esa, esa forma de pensar me resulta bastante obsoleta y, y desgastada, porque eso sí que trae conflictos en el interior de la familia. Esa es la razón que yo creo, si estoy equivocada, que una psicóloga me lo diga, un especialista en, en, en inmigración, me diga si realmente lo que estoy diciendo no es verdad o es verdad, ¿vale? Pero a mí me parece que estoy bastante acertada. A lo mejor no soy una especialista en psicología, eh, especial en la psicología de los inmigrantes o las familias inmigrantes, pero como una de ellas eh, he vivido muchas situaciones que me han, llegado, me han hecho ya la conclusión de que es cierto que, las familias inmigrantes suelen tener muchísimo más conflictos internos que las familias nacionales. Así que un besito, espero que os haya servido este vídeo y que podáis analizar las cosas que he dicho, que son súper importantes y nada, con esto no quiero decir que todo el mundo sea conflictivo ni mucho menos, ¿vale? Solo quiero aclarar que esta es una realidad y la que tenemos que aceptar y yo como mujer inmigrante hay que trabajar sobre esto, sobre el concepto de que las cosas deben entrar en consenso y que se deben eh, hablar, ¿vale? Hay que saber pedir disculpas y, y, y comentar las cosas y, y, y tomar decisiones en conjunto, no a escondidas ni escondiéndolas para que nadie se entere, ni ocultando cosas, ni obviando cosas. No, la mejor forma de que una familia sea feliz y esté unida es ser claros como el agua. Así espero que sea mi familia, clara como el agua. Así que nada, un besito. Este video es un poco más largo porque es de reflexión. Nos vemos en el próximo video. No olvidéis que mis libros esta semana están a 0,99 euros en Amazon, ¿vale? Solo tenéis que buscar Face Saint-Omer, Carmen Saint-Omer, y vais a encontrar mis libros en, en Amazon. Para las personas que estén pasando, las navidades suelen ser un poco duras. Para las personas que estén pasando un poco de tristeza, estén descolocadas, desubicadas, yo les visita en mi página Life Motivation Life, ¿vale? Que se descarga en mi libro, Libera tu mente, hay un extracto que es la primera parte que es gratuita y luego podéis ir a Amazon a comprarlo que está a 0.99 euros porque es un diario de autorreflexión para que busquéis las herramientas interiores eh, dentro de vuestra persona para poder crear la vida que queréis, ¿eh? Un besito. Dios quiere curli mangue. Chao.